¿Cómo por primera vez a un nuevo gameplay, a un nuevo video, a una nueva historia o a un nuevo video musical. Buenas tardes, el día de hoy les traigo un video del cual yo doy la por primera vez a este nuevo video. más porque Y buenas tardes, ¡Esto es de ese video cómo se juega y también este de qué trata no? y bueno, es que aparte de que algunos están subiendo otros videos musicales por ejemplo o sea algunas canciones de cubia, rock, cristiana, salsa, etcétera qué sé yo. y también Bueno, digo canal Thank you.